Ese árbol, delimitando el espacio, y ese otro. El señal estaría aquí. En el fondo sería ahí. Claro. Y esto... Tendría para acá, sombrita, que son las una y media, en un rato más. Va a haber más sombra a la hora que parten las bandas. La sombra se corre hacia acá. De allá vendrían, ahí habrían puestos de comida. como De aquí ya empiezan a haber puestos de comida hasta allá. ¿eh? Pasado donde están los chiquillos. Y de los chiquillos allá pegados en la arboleda, como de ahí en adelante se ya... ya me tapa ese árbol, pero ahí se pone una hilera de baños públicos. Entonces la gente podría estar por aquí. De aquí es acá el público. Acá pensamos... Ahí en esa rama... Que es como una delimitación natural, pasando esa rama para allá, hacer un backstage. Entonces pasamos por aquí. Ahí está el escenario, ¿cierto? El escenario está ahí. ahí. están los dos árboles, ¿cierto? puse esa rama delimitando el, el, donde parte el escenario para atrás. Ahí está el escenario sonando. Aquí hay un pasillito. Y por aquí abajo entramos para acá. Y quedamos aquí. Se fue negro por una, un efecto que tiene la cámara. Ya. Yeah. Y ahí, aquí esta piola va a tener una, una zona para que estén las bandas. Y yo creo que también va a estar aquí el, la bodega. Eso, y aquí volvemos a pasar por abajo. Y acá arriba en este círculo de árboles queremos amarrar unas lianas para tener un toldito aquí que te cubra este espacio justo.